Eh, bienvenido a Alvato, donde tus sueños se hacen realidad. Aquí lo importante es que la gente sonría, eso es lo importante, sonreír. Darío, vamos por vos. Cada coche que entra por esa barrera es nuestro cliente. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Dejar los coches brillantes, mejor que nuevos. ¿Sabes por qué? Porque lo hacemos con un producto exclusivo, que solo tenemos aquí. Lo hacemos con amor. ¿Qué es lo importante? Los detalles. Limpiar donde el cliente no ve también. No solo lo que se ve, sino lo que no se ve también. Tú y tu coche no merecen menos que esto. La gente merece lo máximo. Nada de a medias, un poco así nomás, una repasada. No, no, lo máximo. Nuestro servicio de limpieza interior y exterior básico. ¿sí? recondicionado interior y exterior. Y limpiamos la carrocería con cera. Limpiamos e hidratamos, que es muy importante, plásticos exteriores. Limpiamos e hidratamos el caucho. Limpiamos todas las llantas al detalle, Cosas muy importantes. ¿Sí? Limpiamos todos los marcos de puerta Limpiamos moqueta, alfombrillas, maletero, salpicadero Los laterales de las puertas, plásticos interiores Para que te subas a tu coche y te vuelvas a enamorar de él Coche listo, esperando a su cliente, coche como nuevo ¿Quieres volver a estrenar tu coche? Muy bien, desde el Albator nos despedimos. Esto es todo lo que he hecho hoy, eh. Así que para la próxima tendremos más novedades. ¡Nos vemos!